Ok, pues estamos uh, en este momento uh, tratando de, de transmitir en vivo a través de Facebook. Uh, ya llevamos uh -huh. ahí okay. 12 segundos, 13 segundos. Y bueno, pues uh, que queremos uh, hacer algo bien, bien especial. ¿Qué queremos hacer? Pues uh, lo es. que estamos tratando de hacer en este momento es tener un tiempo de oración. Este tipo Amigo, de oración lo, lo queremos hacer para bendecir a todo el, el, el equipo humano que está trabajando con respecto al coronavirus. ¿Verdad? A ese virus, sí. Así es. ¿verdad? Entonces, eh, hemos eh, deseado y hemos querido que nuestro Dios nos dé la sabiduría para poder orar por toda la gente que trabaja en los hospitales. Amén, así es. Eh, la gente que trabaja en los hospitales, pues, eh, eh, está en la necesidad. ¿Por qué? Porque hay médicos, porque hay enfermeras, eh, están los que están en lo, los laboratorios, sí. en, en las uh, cirugías, en to, todos los que están. El que Todo el personal que está trabajando, trabajando en la ciencia también, porque hay, hay este, científicos también este, tratando de, pues de, de tener este, esta vacuna que se necesita. Entonces, ahorita sabemos que la, la pandemia pues, ha sido bastante ya en muchos lugares. Entonces, eh, únicamente eh, queremos comunicarles. Eh, bien un poco de la palabra del Señor y estar en oración porque eh, Dios es el único que puede él sostener esto porque para él no hay nada imposible por eso es que eh, abrimos este medio para, para poderles comunicar palabra de Dios y oración eh, les invitamos a que nos acompañen a, a, a, en este momento que oremos y que sigamos en esa oración y que también sigamos compartiendo estos videos así es entonces este eh, como pueden estar viendo ahí esta lámina eh, todo el sector de salud mundial contra el COVID-19 sí. y, y porque hasta los de intendencia O sea, los, los que están en, en el aseo Están todos. propensos A ser contagiados también Todos, todos, así entonces, es Entonces, no se diga los doctores, las enfermeras Los que están ahí al, al pendiente, verdad de, de lo que está aconteciendo Minuto a minuto en un hospital El audio Este, entonces eh, que, que Esperamos en, en el señor que esto se resuelva Amén, muy pronto, así es, más pronto, más pronto de lo que nosotros quisiéramos que, que fuera posible. Claro que sí, claro que sí. Entonces, eh, vamos a ver qué, qué dice la escritura, pero ahí pueden ver ustedes una cintilla que dice toda la Iglesia Mundial contra el COVID-19. Así es, Exacto. ¿Por qué pusimos esto? Esto lo pusimos porque toda la Iglesia Mundial, o sea, no estamos hablando aquí de religión, no. de denominación, sino de todo el, el cuerpo de Cristo Jesús. Sí, amén, así Que es. está, o que sabe orar, que sabe clamar, que sabe pedir para que Dios obre amén, de una amén, manera maravillosa en, en la vida de, de, de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, esa es la, la idea, ese es el, el fundamento de, de, de este programa sí, de, amén. que estamos pues llevando a cabo en este momento. Y eh, yo quiero que mi esposo ah, me ayude a, a aquí a hacer... Así es, ahí vamos a ver en el libro de Éxodo 15, 26, en la versión Reina Valera, eh, 1960, y dijo el, el 26, y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos. Y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Gloria al Señor. Amén. Amén. Entonces, fíjense nada más, que qué, qué nos lo dice aquí el Señor el Éxodo 15, 26. Amén. Si dieres oído a sus mandamientos... Y antes nos dice, y si haces lo recto, mm -hmm. delante de sus ojos. Mm -hmm. Y antes dice, y estás atento a la voz de Dios, a tu Dios. Amén. Qué hermoso es mi amado, mi amada, que podamos estar en esa condición. Pero también nos sí, dice amén. más abajo, entonces dice, pero que guardes también los estatutos. Así es. Y entonces dice, y ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios, te la que enviaré, enviaré a, ti. a ti. Sí, así es. Es que entonces vamos a creer y vamos a confiar que el Señor tiene el control de todas Amén, las cosas. Amén, así es. Y, y ahora aquí en... Mateo 4.23 uh -huh. nos habla, dice, Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, Ajá. y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gloria al Señor. Amén. A bueno, queremos un... saludar a Daniel allá de California, este de, de San Diego. Él es un amigo ya de algunos que no conocí a través de, de los videos y de, de todo lo que hemos estado haciendo. Dios te bendiga, Daniel. A Bendiciones, a ti, a tu Daniel. Daniel Flores. Entonces, y recorría Jesús, dice, toda Galilea enseñando. Fíjense la, la importancia de esto, de enseñar. Así en es, las de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda, toda enfermedad, enfermedad y toda la dolencia del pueblo. Amén, así es. Y el Señor sigue siendo el mismo. Y él hoy es el mismo. Hoy, hoy sigue el Señor haciendo lo suyo. Amén. Lo que Él sabe hacer. Su poder no ha cambiado. Ahora solamente nos está usando a nosotros las personas, los que estamos ahorita en ese tiempo. Sí. Sí, amén. Porque no pueden ser ya los discípulos porque ya se nos fueron hace mucho tiempo. Así es. Pero así es. el Señor ha dejado a un pueblo. Amén. Él eh, dejó a los discípulos, los discípulos hicieron más discípulos y eh, esos discípulos a más discípulos. Y por eso hablo de, hablo de la iglesia de mundial. De la iglesia, de la iglesia mundial, así es. ¿Por qué? Porque habemos cristianos en todas las partes del mundo. Amén, amén. Hay más cristianos en el mundo que de lo que nosotros nos pudimos imaginar. Sí, correcto. Entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer? Ok. Seguir con la Palabra y, y seguir creyendo en el Señor. Y ahora nos vamos a ir aquí a Mateo 10, 1. ¿Y qué nos dice? nos dice? Mateo 10.1, Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia Lo Okay, pues ya los discípulos ya se nos fue hace mucho tiempo uh -huh. los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos uh -huh. pues son los que tenemos que hacer esto, Sí, amén Los que estamos ahorita amén entonces dice para que podamos echar fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia y es por eso que yo le pido a, a todos mis hermanos pastores y amigos y, y, las, y, y todos los hermanos y hermanas que saben orar amén que se unan claro que claro se unan que sí, en claro este que proyecto sí. en, que se unan en este propósito porque porque es lo menos que podemos hacer nosotros eso es lo menos así es porque a, ahorita este a, como está la, la situación en, en las iglesias no podemos reunirnos entonces, estos son los medios ahorita que, que, que Dios nos ha dado y que tenemos para poder estar unidos en ese mismo sentir, en ese mismo propósito y saber que para Dios no hay nada imposible. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues eso precisamente, que nosotros podamos tomar esa autoridad del Señor. Sí, amén. Porque la Escritura... No lo dice así Nada más es. porque la escritura lo, lo dice Amén. Y, y vamos a continuar Juan bien. 14, 12 Juan 14, 12 nos, nos dice así Dice, de cierto, de cierto os Digo, el que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Gloria al Aleluya. Señor eh, Gloria entonces, al Señor Nada más imagínense, por favor Aleluya. Imagínense Aleluya. tantito Pero imagínatelo por favor Pon tu mente a trabajar ¿Qué está diciendo aquí Juan 14, 12? O sea, el Señor a través de, de Juan, Juan en, en este versículo uh -huh. De cierto, de cierto O sea, de verdad, uh -huh. de verdad Aleluya. Les digo sí. El que ni cree uh -huh. Las obras que yo hago Él el las hará también, también. también Amén, amén Incluye por a ti el y a señor. mí te incluye sí, a ti y a mí. Amén. Y aún mayores harán. ¿Por porque yo voy, voy al, al Padre. padre. Fue lo que dijo En su Jesús. nombre. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor nos da esa autoridad para hacer ese sí, trabajo. Sí, así es. Dios nos da esta, señor? esta autoridad. No, no, no se trata de que yo quiero, no quiero. Eh, que si yo puedo, o no puedo. El Señor nos da la autoridad. Amén. Amén. Así es. Y si el Señor nos da la autoridad, vamos a tomarla. Vamos a tomarla. Pero también la, la responsabilidad de hacerlo. Claro, claro que ¿verdad? sí. Y hacerlo bien hecho y en el orden correcto y adecuado. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y dice, y aún mayores harán que yo porque yo voy al Padre. Amén. Eres allá de la presencia con el en Padre. la presencia del Señor. Amén. Pero dejándonos toda la autoridad a nosotros para sí. poder lograr y hacer. Él nos dejó su Espíritu Santo. Amén. Por eso, ¿cuántos milagros hemos podido ver en nuestra trayectoria? Personas Amén. que han sanado de cáncer. Muchos personas milagros, que eh, han, no podían tener familia y ya pudieron tener familia. Personas que eh, tenían enfermedades tremendas. Terminales. Eh, eh, terminales y el Señor las libró. Eh, personas que... Amén. Tenían, por ejemplo, una eh, diabetes tremenda y que eh, cuando estábamos en la, en la oración, una persona tomó una actitud de cortarse un dedo de, de su pie y no le pasó absolutamente nada y así, así podemos es. Eh, enumerar un montón de se situaciones. se iban a, a, a matar también. ¿no? La, exacto, las que iba, se iban a suicidar eh, iba a abrir el tanque de gas para poderse suicidar en, en una ciudad donde así vivíamos es. antes, este... Así y es. bueno, eh, hay, hay mucho, eh, muy, muy, muchos casos. Mucha, y eso hola. es lo malo que nos tocó eh, de nuestra parte. Más todo lo que existe y todo lo que ha pasado amén. y todo lo que han hecho otros siervos de Dios. Amén, así es. Entonces, amén. Dios nos dio esa autoridad. Sí, amén. Y tenemos amén, que, así que es. tomarla. Amén. Entonces, así es. Yo, yo te quiero dejar esta lámina de, de momento para que veas. Que puedes mandarnos un texto si tú necesitas también del apoyo de la oración. Amén, así es. En la parte que nos corresponde a nosotros hacerlo, lo vamos a hacer. Amén. Así O es. bien, ahí está nuestro correo, Hoy.gramos.gmail.com Y con todo gusto estaremos hablando por Les ustedes apoyamos, claro que sí. Con todo gusto. O, o bien, tú que estás en Facebook, pues ahí puedes tú usar este... Pues el messenger. El messenger. Y o ahí también es otra el manera WhatsApp. más. ¿Y qué dice el Señor? Si vamos aquí un poquito atrás y harán también aún mayores, y la mayores también. cosas que, que él. Ajá. Imagínate ahorita, la, eh, Daniel se nos reportó de allá de California. Sí, No es. estamos acá en Dallas. Amén, amén. Bueno, un lado de Dallas. Sí, correcto. Entonces. Y, y tú estás, allá, ¿dónde estás tú? Bueno, pues ahí donde estás Amén. Fíjate, y, imagínate Ya estamos haciendo cosas mayores Aleluya, El Señor sabía gloria Señor, esto Gloria al Señor Ella lo sabía, nos claro no, sí. no, no, no lo dejó Claro escrito. que sí, así es Porque claro. porque ya ahorita Nosotros estamos cubriendo el mundo El mundo eh, entero Nos fuimos a, a lo Amén. global con, Amén. con estos medios Y gloria a Dios por ello Gloria al Señor Entonces, alabado sea su nombre Vamos a orar entonces, vamos oremos. a orar, que, que, queremos orar y yo le voy a pedir a mi esposa que haga una primera oración y luego yo hago amén. una segunda amén oremos pues Padre le alabamos, le glorificamos Señor en este momento dándole honra gloria y alabanza Padre en este momento Señor gracias Señor por la oportunidad que nos da Señor de poder estar transmitiendo por estos medios Señor es su palabra Señor para llevarlo Señor a la fe, llevarlos a la oración, poner todo esto que está pasando en sus preciosas manos, Señor. Ese coronavirus, Señor, sabemos que usted tiene todo el poder para hacerlo, Señor. Por lo tanto, ponemos en sus preciosas manos a todo el personal de los hospitales que esté trabajando, Señor, médicos, enfermeras, eh, científicos eh, en laboratorios eh, Las personas que están en intendencia Padre, todo, todos son importantísimos Padre, padre pero únicamente Señor Le pedimos su protección Por cada una de estas personitas Que están eh, prestando sus servicios Están dando su, su vida en protección De las demás, Padre Oh Señor, en sus preciosas manos Ponemos todo este personal Y Padre en sus manos estamos todos y sabemos que para usted nada es imposible. Gracias, Señor, porque usted nos dejó su espíritu santo. Gracias porque vino a este mundo precisamente, Señor, para venirnos a salvar del pecado, de todo. De, de todas las cosas inmundas que hay en este mundo, Padre, únicamente abrir nuestro corazón y aceptarle en nuestro corazón, en nuestras vidas, Padre Santo, porque nada imposible hay para usted. Gracias por su grande amor y su grande misericordia y en sus preciosas manos ponemos a todas las personitas que en este momento, Señor, estén viendo, estén sintonizando, Señor. Este video, Señor, que usted descubra con el poder de su Espíritu Santo y que se alleguen a usted, Padre, que haya esa comunión, esa comunión íntima, Señor, que debemos de tener con usted a través de su palabra, a través de la oración, Padre. Gracias, gracias, Padre, por ese amor que usted nos da. Gracias por su Espíritu Santo, porque sabemos que para usted nada es imposible. y Gracias, Señor, porque usted vino a salvar a la humanidad. Y todo aquel que se allega a usted, usted no le echa fuera Usted tiene los brazos abiertos para cubrirlo, Padre Gracias por su grande amor y su grande misericordia En el nombre de Jesús oramos Gracias, Padre Santo Gracias, Señor Gracias Aleluya Aleluya Quiero enviarle también, haciendo una pequeña pausa antes de la oración Al hermano Teodoro de Medina y que está allá en Phoenix. Amén. Dios te bendiga, este, hermano. Bendiciones, Teodoro, bendiciones. A, a, Laura, a Laura Velázquez. Y, bendiciones, Laurita. Y todas las personas que están allí escuchando y viendo este mensaje. Sí, aleluya. Entonces, no podemos más que alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Por todo esto. Así es. Y ya, gracias a Dios por plataformas como esta que nos permiten poder hacer este tipo de trabajo. Amén. amén Padre, le es. adoramos y le bendecimos, Alabamos honramos y glorificamos su santo nombre. Su santo nombre. Sí, señor. señor, bendiga a las personas en que están ahorita está pendientes, Señor, de esta grabación, sí, de, este, de este video. Padre Santo, que lo estamos haciendo Son en vivo Cristo en este momento. Santo eres. Pero cual, Padre mío, ejércitos. en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, señor. señor, queremos poner en sus preciosas manos, Oh, Santo San A todos sus siervos, señor, sí, señor Que están alrededor del mundo Sí, Señor, proteja Padre. los padres Para que ellos también puedan orar, sí, señor. señor Por todo el personal de Oramos todos los hospitales los presidentes, señor, también, Y padre. toda la gente que eh, De una u otra sí, manera señor. Participan en la salud Sí, Señor Desde el que anda allí, Señor Barriendo, trapeando sí. y sacudiendo Y tirando la basura Sí, hasta señor. los médicos más eminentes, Déjalo, señor. los aquellos científicos Déjalo, que están padre, haciendo, señor, Jesús, las vacunas la y todo el personal que y todas las personas, señor, sí, señor. y todos los laboratorios y ¡Jajeruia! clínicas, señor, que sí, están señor. al cuidado de la sí, salud de, de las personas alrededor del mundo, oh, señor, que usted obre, padre. que usted obre de una manera obre, maravillosa obre, y, señor, y extraordinaria, Jesús, padre santo, porque no hay Hombre palabras Cristo. para expresarlo sí, señor. de nuestro agradecimiento. Sí, señor. Cuando nos, nosotros nombre, tuvimos señor. a nuestra hija en el hospital Hombre prácticamente Cristo. todo un mes, pudimos ver sí, señor. la mano de Dios sí, en Cristo. todo el personal. Sí, señor. Y como la, la asistencia, los que están en la cocina, los que llevan la comida y todas esas cosas. Todos todo. están propensos a recibir una, una bacteria, así es, un virus. Así es. Entonces, por eso los ponemos en sus preciosas en manos, manos, Señor. Para presente. que usted obre maravillosamente en todo, en todo el personal, en, en todas las personas que participan de, Cristo, de una Jesús. manera sí, o de Señor, otra. Glorificado sea Santo. su nombre. Gracias por su grande amor. Señor, Gracias por su grande poder. Señor, Gracias, bendiga, padre, Gracias, Señor. bendiga, oh Padre oh, mío, Cristo. bendiga, oh mi señor, sí, señor, a todo ese personal, oh, mi pero Cristo. también de una manera muy especial, señor, por todos los hermanos y hermanas que pueden orar unos oh, sí, por otros, señor, por todos los siervos suyos, señor, que hay sobre esa faz de la tierra, oh santo, que el, disponen de tiempo, señor, para orar también por todos los médicos y por toda la gente que trabaja, Señor, en bien de la salud de la humanidad. Aleluya, sí, Señor. ¿Cómo amén, no ponerlos amén. en sus preciosas manos, Señor? Y cómo no hacer la exhortación a todos los conciertos y a todas las personas, Señor, sí, que Cristo, se dedican sí, señor, a ministrar de sí, su palabra. Sí, que oh, ya seamos santo. uno solo, sí, aleluya, en un solo propósito, un solo el de bendecir sí, señor. al pueblo, de aleluya, bendecir a la gente. Sí, amén. No importando quién sea, ni tampoco en qué denominación está. Aleluya. Siempre y cuando ellos estén dispuestos a recibirle en sus vidas, sí. en sus corazones. Es, y decirle sí. al Señor Jesús, Señor Jesús, ven a mi vida, cámbiame, transformame Aleluya. Y haz de mí una sí, nueva sí, criatura, Señor. porque yo también te quiero servir. Sí, amén. Gloria a tu nombre. Señor. Y Padre Santo, quien lo haga, bendígale. Sí, señor, bendiga de grandemente. ¿Por qué? Dios, porque Dios. hay muchos problemas. Hay muchos, además de, de los virus y, y de las epidemias y pandemias y todo lo demás, hay sí, otro mal muy grande. Los bien. problemas de la familia, los problemas en el hogar. ¿Cuántas se asume, personas muy, se han divorciado? Nada más. Porque ha faltado más conocimiento de su, de su palabra, Señor. Así es, Señor. Mi Dios, bendiga. Sea su nombre, Bendiga a este pueblo que está escuchando. Bendiga a este pueblo, Señor, que está allí. Pero bendiga Aleluya. a sus siervos sí, sí, y fortalezcalo, Señor. Bendiga a cada siervo suyo, Señor, que está también dispuesto sí, a dar su diga. tiempo, sí, su vida. Sus capacidades, Ay. Señor, en bien de la humanidad. Sí, aleluya, gloria a su nombre. Y Padre señor. Santo, no podemos menos que darle honra, darle gloria y darle bueno, alabanza. Señor. Glorificado sí, sea Padre su Santo, nombre. ¿cómo no darle gracias, Señor, por su vida? Sí, Señor. Gracias, Señor. Bendiga a Edilio, Señor, allá está en Pico. a Edilio, Señor, a mi sobrino. Que está reportando, Bendito, que señor. está viendo también, bendiga, Señor. Nos ponemos en sus preciosas manos, Dios te bendiga, toda la familia, la familia padre de Santo. Marco González también, sus padre hijos, Santo. toda su familia, Padre en sus oh, preciosas alegría, manos, señor. señor, nos ponemos, Gracias. protéjanos, Gracias en Dios, el nombre de Jesús, Señor, porque oramos, estamos en este momento sí, señor. unidos aquí, mi esposo, señor, oramos, oramos y en fe, unidos con todas las personas que, en este que momento están alrededor nuestro, están y alrededor del mundo, y que sí, pueden sí, estar, Señor, Escuchando ah, y viendo y los que se unen nombre. después de esta grabación. Santo Ahora todos estamos en vivo. Cuando sabroso. llevamos ya 23 minutos y 40 Teniendo segundos. Nombre, Pero Padre Señor. Santo, yo le alabo. Yo le le bendigo. alabamos, le bendecimos, Señor, en el mundo. Honramos nombre y de glorificamos Jesús. su santo nombre, Señor. Sí, Señor. Y damos toda honra, y damos toda gloria y damos toda, toda la alabanza a su nombre, sí, Señor. Amén. Y Padre Santo, bendiga. Bendiga, oh mi Dios. A todas las personas. Amén, señor, así es, gloria que a su nombre. Puedan compartir este video. Que, que puedan hacer algo más, Señor. En lo que esté en su capacidad, en lo que esté en su disposición de hacerlo. Sí, bendito sea. Y su Padre nombre. Santo, a usted. Claro sea, señor. Y nada más a usted. Le damos la honra. Amén, gloria así es. Gloria y al Señor. Bendito Aleluya. Bendito seas, Padre Santo. Y Ya por último. Aquí okay, tienes esa otra lámina. Mándenos su petición en un mensaje. Ahí está el teléfono en WhatsApp. Es únicamente para eh, peticiones 469-238-9007. O bien a hoy.oramos.gmail.com. Y nosotros le vamos a apoyar en oración. Confía en el Señor para nada. Es imposible. Estamos, estamos bajo la protección del Señor. Todos, todos sus hijos. Y también pues Messenger, ahí mismo en Messenger. Facebook, que nos hacen el gran favor de regalarnos esa plataforma para eh, poder recibir un texto, Así es. un mensaje. Eh, ¿Qué más les puedo yo decir? A, a lo mejor se conocen más de Facebook que yo, porque no somos nuevos en esto prácticamente. Ya tenemos tiempo eh, usándolo, pero... Eh, no hemos desarrollado todas las capacidades de, de, de herramientas que tienen esas personas Así es Que pues, que, que no más que las usen para el bien Claro que sí Pero, eh, es, es una plataforma maravillosa, no cabe duda eh, Que oramos por ellos para que Dios bendiga sus vidas Les dé la sabiduría, les dé la capacidad de hacer cada vez cosas mayores y mejores Amén Y que estén también, pues dispuestos al pueblo de Dios. Sí, amén. Entonces es. a todos los que están ahorita, los que van a estar enseguida, los que vayan a ver las repeticiones, que el Señor les bendiga. Les bendiga grande. Que el Dios, Señor les sí cuide, les guarde y que les fortalezca y que cuide de sus hogares, que cuide su, de su familia, que cuide el Señor de toda persona. Que él les protege, Y que los proteja que de todo virus, de toda contaminación y de todo aquello que pudiera provocar un malestar en la vida y en el hogar así y en la familia. Es, así es. Pues bendiciones hasta aquí llegamos mis amados. Eh, el Señor les bendiga grandemente y, y gracias le damos las gracias por a todas las personitas que en, en este tiempo se unieron con nosotros y, y gracias también por estar compartiendo estos videos porque no sabe usted a cuántas personas usted les puede bendecir a través de los videos. Y mil gracias, un abrazo y bendiciones en el amor del Señor. Amén. Y de, un, un texto ahí, ya que está ahí en, en Facebook, pues mándenos un, un texto ahí de atrás de, eh, de Messenger. Así es. O, o bien me, me escribes un correo. Si quieres hacer algo más más privado, pues el, el video es, es lo mejor en un momento. O, digo, perdón, el correo. El correo. O, o bien el WhatsApp también. ¿verdad? Entonces este Reciban la bendición del Altísimo Y que el así Señor los colme Y les llene de bendiciones y de salud Amén, su, así en, es En su vida, en la, en la de los suyos Y en todo su hogar Gracias Laurita Velázquez por eh, reportarte Y claro que sí Estamos orando por tu familia eh, Por tu esposo, por todos Que el Señor los cubra Los guarde, los cuide Estamos en sus preciosas manos Y bendiciones para todos Así es y bueno, de esta manera, pues vamos a estar dando por terminada esta transmisión, eh, que ya son 27 minutos y 55 segundos, eh, bueno, el tiempo se ha ido, y eh, esperamos que esto haya sido de bendición para sus vidas. Bendiciones. Bendiciones.